Nieve por el norte, mares de manantiales que humedecen el viejo barro del tejado. Sobre un manto de verde tierra levantaron las manos, cada ilusión, cada piedra. Cada historia que sabe a dulce y a salvador Calles de pétalos de flor, cada artesano en el balcón Cortes en la madera, huellas en la arena negra Hueles a incienso, vino y pan, a la retama y al salitre que moja. Tus pies clavados en el mar poco a poco para perderme en tus caminos. Caminarte poco a poco para llenarme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 Retama y al salir que moja, Tus pies clavados en el mar Quiero amarte poco a poco Para perderme En tus caminos Caminarte poco a poco Para llenarme de